es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a este Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando cosas para poder hacer oro en World of Warcraft, aunque claro en esta ocasión no solamente tienen que ver farmeos, sino también responder algunas dudas, me han estado preguntando eh, si por estar en ciertos spots o en ciertos lugares te banean, y esto es algo que es normal que la gente tenga miedo porque Últimamente ha venido más personas A este spot en Cortria Ya saben el típico spot de Cortria De hecho es una de las zonas más conocidas para hacer oro eh, No es la mejor Pero es la que la gente tiene más costumbre Aquí ya tenemos que también hablar un poquito De la costumbre a la hora de hacer oro y también lo que estamos visualizando, no, ya que se han reportado múltiples ataques, amenazas y demás en este y otros lugares, pero principalmente en este que es el más concurrido. Así que primero que nada vamos a estar haciendo algunas aclaraciones. Cortria no es la mejor manera de hacer oro. Faramear boes, faramear trasmo, jugar con la subasta, da más oro en menos tiempo. Solamente que la gente le tiene costumbre a este lugar porque es oro fijo. Otro tema que también tienen que tener en cuenta. Eh, uno puede sacar más oro con cualquier otro spot. Y además, este lugar no te banean por farmear. ¿Qué quiere decir esto? La única forma que te sancionen por estar farmeando es que con ese oro tú vayas y lo vendas. O vendas saldo. Ya sea que en ciertos países por su necesidad o por X o Y lo hagan. Y no entiendan las reglas del juego. Y algunas personas se vuelven demasiado agresivas por querer proteger, por así decirlo, su trabajo, entre comillas. O también, simplemente un egoísmo, se le salen las palabras a una persona de forma tóxica, cosa que también está rompiendo el contrato social que hemos realizado. Y esto ocasiona también una suspensión o directamente un baneo, dependiendo de cómo investiguen tu cuenta. Ahora, vamos a hablar un poquito también de esta zona. Eh, hay personas que están literalmente 8 horas, 10 eh, horas en esta zona. ¿Está prohibido estar tanto tiempo? No, no está prohibido. Como hemos dicho, lo único prohibido es lo que haces con el oro. Tú si quieres puedes estar acá 10 horas. Cualquiera puede venir a este lugar. Pero también, ¿qué quiere decir esto? Tu grupo, las personas que están ahora mismo, por ejemplo, aquí, no son dueñas del lugar. Cualquiera puede venir al lugar, puede ponerse a desollar, puede ponerse a atacar a los enemigos, puede venir con su otro grupo, quizá más optimizado, y quedarse en el lugar. Ellos pueden pelear por el spot, ya sea como modo de guerra, o simplemente ver quién se queda primero, quién aguanta más. Pero el asunto es que el lugar no le pertenece a nadie. El lugar no es de nadie. No es de nadie, o sea, uno puede venir y estar acá. Y tú me puedes decir, pero por respeto, una persona no tiene que estar aquí si ya está ocupado. Esa ya es la conducta del usuario. No le puedes hacer entender a otras personas eso, porque de todas maneras el lugar, como dije, no es de nadie cualquiera puede estar aquí y es simplemente pues de el primero que se lo quede o el que pueda aguantar más de acuerdo o sea tú no puedes hacer nada y ahora ¿qué viene todo esto también hay personas que cuando alguien viene al lugar o se queja del spot empiezan a amenazar a otros no diciendo vete o te reporto esto es una amenaza Eso es amedrentar eso no se veía por ejemplo desde legión cuando en el spot de Atsuna la gente literalmente eran mafias... Las que te atacaban y literal decían cosas como... Yo reservé el cupo en este spot... No Había había gente en ciertos spots en la época de legión... Que literal te amenazaban... Y eran literal unas mafias... Cosa que repito, no pasaba nada... Mientras no hacías nada malo... Pero los que más se venían a farmear por múltiples horas... Y eran personas que bueno, como he dicho... no Hacían ciertas irregularidades... Obviamente no todos, pero sí una buena cantidad... Ellos son los que más fomentaban este miedo Este miedo por algo que en sí desconocían Porque no jugaban al juego Simplemente hacían otros temas Entonces sí, este es un video para la gente que juega Que quiera hacer oro Y piensa que este es el mejor spot Y quieren farmear acá para pagarse el mes o Dragonfly En sí como dije hay otras formas Mana Primigenio da lo mismo Resortes Endurecidos da lo mismo Ragol da lo mismo Pero hay gente que solo prefiere farmear acá También otro consejo es tener variedad en los farmeos tanto para evitarte toparte con gente que es un poco negativa, así como también, eh, bueno no, que te empiezan a atacar o amenazar. Ahora, ¿qué pasa si alguien te amenaza o alguien te ataca y tú eres consciente que eres inocente y tú entiendes lo que es ser inocente? En ese caso tú lo puedes reportar, Si sí, tú le puedes dar clic, le puedes informar. En, en el chat se guarda todo lo que han escrito. O sea, en el mismo chat aparecerá que él te ha atacado. Que él te ha amenazado, que él te ha querido eh, reportar por solamente estar parado en un lugar o querer farmear, que eso es también derecho de todos En ese caso, tú simplemente agarras y bueno, al final Blizzard investiga los chats, a lo mucho lo suspenderían o directamente lo mutean O también lo pueden banear, ¿no? dependiendo de también qué es lo que hacen, ¿no? porque al hacer un reporte, Blizzard investiga toda la cuenta y se empiezan a tomar ciertas medidas Así que eso sería lo que va a pasar, así que no tienen que preocuparse No te banean por estar en este lugar Y tampoco te van a banear por estar 20.000 horas A no ser claro que esa cuenta no sea básicamente una persona, sino un bot Ahí sí ya cometerías la sanción, ¿no? Directamente Entonces eso sería todo en el video hay mucho más que comentar con respecto al tema, más allá de eso eh, Muchas personas a veces que se quejan de las sanciones eh, Por ejemplo, a veces no son conscientes de que lo que hacen está mal Otras personas a veces también se inventan cosas raras Como que el número de reportes afecta, cosa que no Ya hemos comentado que lo que le pasó a un creador de contenido no fue un baneo Lo puse en su título, pero no fue un baneo, fue una suspensión Bueno, fue un muteo más bien, que una suspensión, fue un muteo eh, Por las cosas que escribía y además, bueno, de todas formas, mientras no hagas nada malo, a ti no te va a pasar nada. Así que, simplemente ten cuidado para evitarte problemas. También habían personas que no sé de dónde sacan la información, pero había un men que en mis directos viene y me dice... Tanta, es ...el 80% de jugadores hace cosas ilícitas con el oro. No sé de dónde sacan esas fuentes. Porque, para empezar, <ríe> si eso fuera cierto, ya más de uno sería sancionado. Porque, no sé, supongo que ese comentario parte de no saber que ya Blizzard ha baneado continuamente gente... Sí, desde hace años banea gente periódicamente y además antiguamente También se hacía este, en Wowhead un reporte de por ejemplo una vez que banearon a 10.000 personas, 20.000 personas Hace años que ya no comparten esos reportes, supongo que Blizzard tampoco lo comparte, ¿no? Pero supongo que aún se mantendrá no la ola de baneos que de hecho existen Porque mucha gente en redes sociales se queja de las sanciones eh, Supongo que por la falta de conocimiento no tienen noción de esto pero bueno, ya es un tema aparte que no se puede controlar, no ya depende de la persona Aún así, como les digo, si tú vienes a farmear acá, si tú tienes tu party Si quieres que no te roben el spot, ven optimizado Puros cazadores, un monje, un par de duridas y el farmeo no te lo van a robar No te lo van a robar, ¿sí? Que ojo, eh, tampoco la palabra es robar, simplemente que ellos también tienen el mismo derecho de estar parados aquí Así que simplemente es una mención Así que bueno, ese sería el video ya sabes, like, compartir, suscríbete, atentos a las novedades y nos vemos en otro video, piense señor.